En este caso en concreto hemos seleccionado esta PDU o cuadro eléctrico que vemos en la parte superior de, de la imagen y vamos a aplicar un filtro que llamamos de Disaster Recovery en el cual vemos la afectación de toda la cadena de alimentación de, de esta PDU. En la parte superior vemos que hemos perdido la redundancia de nuestros racks de switching. En este caso en estos racks tenemos seis switches. En los cuales hemos, hemos perdido la redundancia de las fuentes de alimentación. Una de las posibilidades de ITRAS es que establece también relaciones a nivel físico... ...en la parte de red, de network, y vemos una afectación en, en azul de tres racks ...en la parte inferior, en los cuales tenemos una serie de servidores... ...y una afectación en cascada producida por fallos en las NIC de estos servidores... El objetivo, un poco de todo este tipo de demostraciones, es que podamos generar escenarios con diferentes tipos de elementos dentro de nuestro datacenter y podamos evaluar y establecer planes de contingencia alrededor de, de ellos.